sobre cumpleaños de Maya, porque el miércoles, el miércoles 11 de noviembre fue el cumpleaños de Maya y cumplió dos años, dos años, ya madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Entonces le quise hacer algo especial y le hice un detallico, le hice un pastel, eh, busqué en internet para recetas como de pasteles para perros, que eran sin azúcar, mucho más altos porque tampoco iba a darle un pastel normal de humano a Maya, entonces eh, le hice esa receta y pensé, ¿qué le podría gustar a Maya en un pastel? bellotas, entonces le gusta bellotas dentro y bueno hicimos más cosas también fue un día muy muy especial entonces os voy a poner ahora los vídeos de la receta del pastel, de cómo me quedo, de cómo se lo comió Maya y espero que os guste. Para esta receta necesitaremos 30 gramos de aceite, dos moldes, 30 gramos de bellotas peladas, dos huevos y 60 gramos de harina. Bueno, como he dicho al principio del vídeo, esta es una receta de pastel para perro que bueno, sirve para cualquier animal porque bueno, es de, hecho de ingredientes muy naturales y no tiene azúcar, así que cualquier animal se lo puede comer y empezaremos la receta partiendo los huevos en un bol y eh, batiéndolos bien una vez que estén bien batidos, añadimos el aceite y mezclamos todo hasta que quede una mezcla homogénea Una vez bien mezclado todo añadimos la harina, eh, hay que tener cuidado y hay que mezclarla y batirla bien porque si no quedarán grumos. Una vez terminada la mezcla lo apartamos y nos ocupamos de las bellotas. Yo ya he pelado unas bellotas previamente y las he, he puesto en un bol, entonces ahora solo nos queda machacarlas hasta que queden trozos muy pequeños. Con esos mismos trocitos, eh, ahora lo que haremos será incorporarlos a la mezcla y mezclarlo todo muy bien hasta que quede una mezcla completamente homogénea, como esta por ejemplo. Lo que haremos ahora será con un papel untar un poco de mantequilla dentro de los moldes para evitar que la masa se pegue y que sea mucho más fácil quitar, sacarlos del molde una vez hechos. Ahora echaremos la masa con cuidado dentro de los moldes. Y ya tenemos nuestros pastelitos listos para el horno. Cuando nuestro horno ya esté caliente, a unos 200 grados, metemos nuestros pastelitos y esperaremos unos 15 minutos. Cuando veáis que más o menos están listos, ya podéis sacarlos del horno. Como veis los míos han crecido un montón, se han salido hasta del molde, pero bueno, han quedado muy bien, bien cocidos por dentro y doraditos y ahora vamos a decorarlo un poco como veis eh, gracias a la mantequilla se saca súper bien del molde y lo vamos a colocar en un, un papel de cupcake que se pueden comprar en muchos sitios de color que os guste y le vamos a echar por encima yema de huevo lo vamos a untar la parte superior y esto permitirá que las decoraciones que le queramos poner luego se queden bien pegadas y no se vayan yo he decidido ponerle virutas de colores pero bueno podéis poner el que os dé la gana Simplemente las espolvoreamos y como veis se quedan pegadas a la yema y se quedan bien pegadas a pastelito y no se caen luego. Y bueno, le podéis echar cuanto queráis. Y por supuesto no nos olvidamos de las velas porque al final es su cumpleaños y este es el resultado final. Una monada de pastelito. Bueno, Maya ha decidido irse por si acaso se lo robábamos. Maya, ya veis que también teníamos un invitado especial, estaba Teo, y ojo, me removió un montón de sentimientos, porque no puedo creer que hace dos años ya que adopté a Maya, hace dos años que llegó Maya por la puerta de mi casa, en un transportín pequeño, le abrí, saltó corriendo y no había manera de cogerla, a la primera vez que le cogí en brazos o que la acaricié y ha pasado dos años de todo eso, desde que era un bebé así, pequeñita. La verdad es que para mí adoptar a Maya fue una buena decisión y fue una experiencia increíble. Yo no sabía que todo esto iba a pasar a raíz de adoptarla. Me ha dado momentos malos, es verdad, porque los cerdos no son animales fáciles de educar. Eh, da, mucho, da mucho trabajo, hay que tener mucha mano también y hay que tener mucha paciencia sobre todo. Pero es que me ha dado infinidad de momentos buenísimos también. Con Maya me ha pasado cosas que no me pasaría con ningún otro animal, sobre todo con la gente de la calle. Y me ha dado la oportunidad de tener un canal también y de poder hablaros a vosotros. Entonces yo volvería a repetir la experiencia, lo volvería a adoptar sin, sin pensar. ¿Tú también quieres salir en el vídeo? ¿Sí? Bueno, que sepáis que podéis dejar abajo vuestras felicitaciones para Maya y el que haga la mejor felicitación, la más original o la más entusiasta o la mejor, eh, les saludaré en el próximo vídeo, así que soportaros, ¿eh? No olvidéis suscribiros a mi canal en el, botón, en el botón de cerrito este de la esquina o en el botón rojo de abajo vídeos la semana que viene. Mm. Suscríbete.